¿Qué tal, Super 7 Bienvenidos una vez más a la revisión de los mejores productos que tú puedes encontrar. En este momento estamos revisando los productos más vendidos y vamos con los edredones o cubrecamas, como les llaman en otras partes. No sé cómo le llaman en tu país, déjalo abajo en la caja de comentarios. Y ya que estás por ahí, aprovecha de suscribirte para que no te pierdas ninguna recomendación de Super 7. Este ranking lo he realizado siguiendo en base a los comentarios de las personas y también lo que dicen los expertos así es que tenemos acá siete productos que tú no sabías que existían y que ahora te vas a enterar así que suscribiré suscribiré aquí estás esperando vamos vamos vamos con ese primero venga comenzamos con el más vendido es el picolín home edredón relleno nórdico de fibra antialérgico alérgico antiácaros Bacterias y moho 100% algodón 250 gramos por metro cuadrado Protección total antialérgica Antiácaros, antibacterias, antimoho, antitodo Hipoalergénico La microfibra ayuda a disminuir los síntomas de alergia Este relleno nórdico es totalmente transpirable Para habitaciones con temperaturas medias Es un fácil mantenimiento Lavable en secadora y secable en secadora a temperatura baja Esto es ideal para toda la familia los rellenos nórdicos de fibra son ideales para toda la familia por su enorme versatilidad. Para encontrar el relleno perfecto, debemos fijarnos en el gramaje, esto es súper importante. Cuanto más gramaje, mayor poder calórico, perfecto para los más friolentos, mientras que a menos gramaje, menor poder calórico, lo que resulta ideal para la gente más cálida. La fibra Ecolofil, utilizada en todos los rellenos nórdicos de Pickling Home, es muy ligera y se caracteriza por su tacto mullido y extra suave. Se utiliza la mejor fibra en el mercado que permite mejor circulación de aire, transpirabilidad y mayor capacidad aislante. Como bien dijimos, un fácil mantenimiento. La enorme ventaja de los rellenos de la fibra es que es un, de un mantenimiento fácil. Puede lavarse y secarse a máquina en casa con toda garantía y comodidad. Comenzamos con los más vendidos. Y el segundo, oh, también es de Pickling Home este edredón, relleno nórdico anti manchas, 400 gramos por metro cuadrado, es hipoalergénico la microfibra ayuda a disminuir los síntomas de la alergia, de fácil mantenimiento, como dijimos anteriormente con el otro, también lavable en lavadora y secable en secadora a temperatura baja la fibra hueca siliconada y el suave tejido de microfibra externo proporcionan máximo confort en frío invierno, disfruta de la gran acogida de un relleno nórdico de fibra de 400 gramos por metro cuadrado, para noches de invierno o habitaciones con temperaturas bajas. Además cuenta con tratamiento antimanchas para mejorar su higiene. Esta línea antimancha tiene tejidos que combaten las manchas secas y que, sin necesidad de membranas impermeables, consiguen que los líquidos rueden sobre su superficie, minimizando el impacto de vertidos y salpicaduras. El tejido exterior es 100% poliéster con tratamiento antimancha, relleno de fibra hueca de siliconada y el tacto del plumón es 100% poliéster Si tiene frío, esta va a ser tu alternativa Si te gustan las bondades de la naturaleza No te puedes perder este Picolin Home, nuevamente Edredrón de fibra con aloe vera Ideal para otoño-invierno de 300 gramos por metro cuadrado. Las cualidades naturales del aloe vera garantizan un descanso confortable. El relleno nórdico de aloe vera está realizado con tejido exterior 100% microfibra, lo que lo hace totalmente hipoalergénico y relleno con fibra de 300 gramos por metro cuadrado de calidad los tejidos que incorporan tratamiento con aloe vera benefician así sus propiedades calmantes regenerantes y refrescantes tejido superior de microfibra skill touch 100% poliéster tacto pluma 180 t con tratamiento aloe vera relleno 100% fibra huecas siliconadas ecolfir tacto plumón de 300 gramos por metro cuadrado así es que si te gusta la naturaleza, esta puede ser tu alternativa. Si en la noche hace frío y tienes ganas de algo calentito, te recomiendo Sabanalia, edredón nórdico de fibra de 400 gramos Extreme. Posee fibra 6D, es una fibra de poliéster siliconada que es un material óptimo, dada su estructura morfológica, es más hueca, haciendo que el nórdico transpire mejor y se deforme mucho menos. El acabado de estos nórdicos Sectrim son similares a los nórdicos de alta gama, bordes en blés de diferente color y celdas en tamaños adecuados a la cantidad de fibra de relleno. Este nórdico de 400 gramos, el forro de este nórdico es de tacto suave y permite su uso directamente sobre la cama, dada su suavidad y calidez. Así es que 400 gramos, recuerden, alto gramaje es para el frío. Aprovechenlo, que se viene ese invierno. Te traigo otra alternativa, San Carlos Córcega Edredón Conforter. Es un edredón acolchado, ideal para el frío, 100% poliéster. Con un relleno interior de guata acrílica siliconada de alta densidad, 250 gramos por metro cuadrado. Aisilante y transpirable, de tacto suave y agradable, el Indy. Para lavarlo, temperatura máxima 40 grados Acción normal y centrifugado normal Planchado a temperatura baja Los cojines no están incluidos Recuerda, si te gusta este o cualquier otro Te estoy dejando acá abajo, acá abajo En la cajita de comentarios Donde los puedes encontrar pues Obviamente, con la mejor oferta Vamos con el siguiente ¿Quieres algo exclusivo? ¡Mira lo que te traigo! Picolin Home, un edredón relleno nórdico natural de plumón de oca, 92%, funda 100% algodón de percal, 250 g gramos por metro cuadrado. Esto, esto sí que es exclusivo. Transpirable, ligero y esponjoso. Cuenta con una funda de algodón 100%. Enorme capacidad de termorregulación. Gracias a su relleno a base de plumón y pluma de la mejor calidad. Para habitaciones con temperaturas medias, Down Proof. Tratamiento aplicado a a la funda o la tela del relleno nórdico que impide la fuga de las plumas y plumones. Este producto dispone del certificado Oeko-Tex Standard 100. Los componentes del producto no son nocivos para la salud y los procesos de elaboración del mismo son respetuosos con el medio ambiente. Fácil mantenimiento. Lavable en lavadora y secable en secadora a temperatura baja Tejidos naturales 100% algodón de primera calidad Obtenidos de manera sostenible Y con tratamientos que mejoran sus características originales Haciéndolos aún más útiles, suaves y resistentes Con este, sí, con este, con este sí que quedas como rey Calentito en la noche Muy bien, continuemos Por último, te traigo lujo. Esto sí que ya es calidad total. San Carlos Águila, edredón comforter. El modelo Águila es un edredón Conforter de invierno, especialmente pensado para los meses fríos o con temperaturas más frescas. Está acolchado completo y su relleno interior es de guata acrílica siliconada de alta densidad con un gramaje de 250 gramos metro cuadrado confeccionada en jaguar con un dibujo original acabado en brillo sobre un fondo liso en color tostado diseño elegante que combina ideal en cualquier ambiente con una composición 100% poliéster es aislante y transpirable de tacto suave y agradable por su dibujo enmarcado hace que se adapte a cualquier tamaño de cama haciendo que la caída de la prenda sea de forma natural cubriendo los pies de la cama la calidad más exclusiva al mejor precio. Este sí que es bravo muchachos. Muy bien, estos son los 7 edredones o cubrecamas, no sé cómo los quieran llamar, más vendidos en la actualidad. Así es que revisa en la caja de comentarios y en la descripción del video. Te dejo todas las indicaciones donde encontrar estos productos con las mejores ofertas, donde están más baratos, para que no te pierdas. Así que, anda, anda, anda, ¿qué está esperando? Anda para allá, anda para allá, anda para allá. Aprovecha de suscribirte para que no te pierdas ninguna otra recomendación. Yo soy Francisco, y te dejo ahora unos links o enlaces para que puedas revisar más recomendaciones como esta. Déjanos en la cajita de comentarios cuál es tu edredón favorito. A mí la verdad, me gustó el penúltimo. Se ve tan rico, suavecito. Comérselo. Esto es Super 7 y nos vemos en la próxima. ¡Chao!